Hola, hola, buenos a todos, aquí estamos comentando Un día más en la taberna Y hoy volvemos a Frostpunk En este episodio número 6 De nuestra serie Y bueno El objetivo de hoy es tener listos Tener listos, tanto el aserradero Como el tambor de extracción Y ir Maquinando Ya, o sea, ir automatizando La gestión de recursos Para que no nos quedemos sin Entonces, yo creo que Aprovecharemos que estamos aquí Estos No sé si tirar hacia la zona sur Ya que estamos construyendo O ya hemos construido cerca de aquí Entonces estaremos más cerca Y podremos aprovechar mejor La, bueno, la cercanía que tenemos Entonces, vale, sí, vamos a hacerlo así Gestionaremos, enviaremos más gente Aquí a estas zonas del norte Muy frío, uff, vale hasta, Bueno, a estas zonas del norte, entendedme a estas regiones para que lo recolecten. Pero nos centraremos en traer gente hacia aquí para poder meter estas dos zonas. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a darle calor. Nunca mejor dicho. Esa expresión la uso mucho, pero es que ahora viene al pelo. Vale. Vale, vamos a dejar que baje un poquito. Vamos a meter esto aquí. ¿Cómo vamos de madera? 18. Ok, está bien. Vale, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar construir una calle Acero, madera Aquí no vamos a tener madera Aquí no hay madera Madera, madera Acero, acero Carbón, carbón mm, Vale Ok, pues vamos a tirar un poco para allá Cinco de madera. Y estos son recursos que nos tendríamos que quitar. Estos a cero, estos son cajones de madera. Estos a cero, estos a cero. Vale, vamos a quitar la gente de aquí. Y vamos a destinarla aquí. 1, dos, 3, cuatro, cinco, Y vamos a meter uno extra, 6 Vale, así lo sacaremos más rápido. Porque quiero limpiar esta zona para poder meter aquí la... El aserradero que estamos sacando ya del taller Vale, perfecto Con eso, maravilloso El carbón lo estamos sacando a toda pastilla No, no nos quedamos en negativo La congelación. de un ciudadano Ha enfermado gravemente Eso está mal Eso está muy mal ¿Cuánto tenemos? Dios, 14 enfermos, 4 de gravedad Buah, a los de gravedad son estos Puedan hacer algo respecto No sé si ya eh, Firmamos tratamientos radicales Vale, o sea, firmamos la de las amputaciones Ok, uff No sé si deberíamos firmar la residencia Que esto al fin y al cabo está bien Porque vamos afinando ahí a la gente Y ya luego la prótesis Esto se nos quedó pendiente Pero bueno Veremos a ver si lo usamos o qué. El nevero. es enfermedad por cuerpos sin sepultar. Los cuerpos se conservan para ser utilizados en el futuro. Entiendo que darán carbón. Esto es una pasada, en verdad. Tendrás que cavar un nevero, la esperanza disminuirá, el descontento aumentará. Agujero cagado en la nieve en el que se pueden amontonar cadáveres. Debe ubicar fuera de cualquier zona de calefacción para que los cuerpos no se pudran. Creo que es mejor un cementerio ¿eh? Vale, ok, bueno Lo gestionaremos cuando se empiece a morir la gente <ríe> Literal, pero bueno Vale, ok Vamos a meterle un poquito Sobre rendimiento, al menos para lo que queda de día Metemos el turbo al 2 Hola, 7, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo estamos pasando hambre? ¿Dónde está el comedor? Vale, hay cuatro personas gestionando el comedor, eso es. Vamos a transformar todo esto en, en raciones de comida. Investigación en el aserradero. Vale, perfecto. ¡Uh! Y hemos llegado. Primera amputación. Vale. Tenemos que llevar a cabo una amputación para salvar la vida a este paciente. Debido a ello, esta persona podrá trabajar. Entendido. Debemos hacer algo. Vale, vamos a firmar la red de residencia. Y con esto empezamos a fincar la gente en las residencias. Y en un futuro meteremos las prótesis. Y esto va a ser, bueno prioridad máxima 100%, entonces nos metemos aquí ¿qué tenemos? salud, residencia nivel de calefacción base 2 ¿aquí lo podemos ubicar? aquí lo podemos ubicar, perfecto vale, ¿tenemos para poder ponerlo? bien, nivel de presión de generador crítico oh, 91% vale, bueno, vamos a activar un miembro de nuestro pueblo ha muerto Dios, vale Primera muerte, uno de los miembros de nuestra población acaba de morir Las enfermedades, los accidentes y el fui Seguirán arrebatando vidas en estas circunstancias tan adversas Tenemos que pensar qué hacer con el cadáver Abrir el libro de leyes Claro, pero hasta dentro de un día no puedo firmar la de cementerio Fuck Vale Ok, eh, lo gestionaremos Eh, a ver, árbol tecnológico Necesitamos 10 de madera más Creo que vamos a meter... Recolección acelerada. Sí, esto nos viene de lujo, pero de lujo, de lujo, de lujo. Vale, vamos a meter recolección acelerada. A ver qué tardan en investigar. Uf, cómo se nota, ¿eh? Que cocinamos y que, y que, y que consumimos, ¿eh? Vale. 11... No puede es ser que haya personas hambrientas, tío. Vale, vamos a añadir aquí una persona más. Vale, tiempo libre, tiene la gente ahora Uy, a ver qué ocurre Sin techo, problema de la vivienda Prometo refugios Techo a 20 personas Te están poniendo enfermos por dormir al raso Con el frío, que haces, a lo mejor que hagamos algo al respecto Vale ¿Y esto cuánto es? Para 40, para 20, vale Vale, vale, vale Vamos a prometer techo para 20 Vamos a construir aquí 6 de madera. Oh, no, no, no. No podemos construir y ya. Carpa. 10 de madera para la carpa. Uy, va. Eh, eh, eh, eh. Pila de carbón. Ah, vale. A ver, estas son ambas pilas de carbón. Uh, promesa de residencia completa. Se ha construido una residencia de acuerdo con la ley. La esperanza aumenta. Vale, perfecto. Y la residencia no tengo que poner nadie. Vale, vale, perfecto. Esto me gusta. Esto me gusta. ¿Cuánto le queda a esto? Un día. Madera Eh, carbón Madera, hay mucha gente limpiando aquí la madera, eh Vale mm. Son las 8 temprano El frío sigue ahí Dándonos calor Irónicamente Eh, eh, eh Hay dos personas sin trabajar Vale, bueno, ahora moveremos eso eh, ¿Dónde está la madera? Esto es madera Acero Madera Vale, vamos a meter tres personas más aquí Vale, dos personas Hay que limpiar el acero Esperando Los poderosos han llegado a la cueva sombría Wow Vale Supervivientes Explorar Está o estaba deshabitada Hay un gran número de huellas que llevan a la entrada Deberíamos comprar si aún queda alguien con vida en su interior Explorar Vale ¡Hostia! Acosados por las bestias. ¿Podemos escuchar alaridos desesperados que prohíben. Ah, no, no, no, no. Arriesgarse y atacar a los osos. La gente de la cueva saldrá con vida. Si nuestros exploradores sobreviven, los escucharán a nuestra ciudad. Ocho, cuatro niños. Dieciocho. Vamos a arriesgarse y atacar los ojos. O sea, atacamos a los ojos... A los osos, a los ojos. Venga. Let's go. Cuando nuestros exploradores atacaron a los osos, la gente de la cueva se unió a ellos y juntos consiguieron orientar a las bestias. Por desgracia, nuestros exploradores murieron a causa de las heridas sufridas en la pelea. Los supervivientes partieron hacia nuestra ciudad guiándose con un mapa de los exploradores. Fua, pues esperemos que lleguen. Refugio resistente. Observatorio, El lugar del accidente Vale, bueno Volvemos a casa, a la ciudad ¿Esto está apagado? Sí, vale, esto está apagado Ok, ok, ok La gente se sigue muriendo de hambre Sí, uff Vale, bueno, vamos a pasar las horas de la noche Como tampoco tenemos recursos Vamos a pasar las horas de la noche rápido Hay siete ingenieros parados. 5 de la mañana. Ah, no estamos vivos. No nos han tenido. No todos han tenido tanta suerte. Visto lo visto, nos va bastante bien. Bueno, sí, supongo que debemos pensar eso. Vale, suben las temperaturas. Ya estamos un poquito más tranquilos. Bien, bien, está bien. Venga, a trabajar, señores. A quien le toque. Cada uno en su sitio y vamos para allá Proporciona techo al menos a la mitad de tus ciudadanos Vale, no tenemos carpa, necesitamos madera Gente trabajando en madera El hambre, tío, el hambre es... Vale, vale, ya están convirtiendo las raciones La gente no come porque no quiere Mira, mira, mira, mira, mira ¡Uh, qué va Vale, vamos a reducir aquí el trabajo Eso es, vamos a ganar gente por ahí Eso es Vale oh, oh, oh, oh. Vale, vale, vale A ver, estamos teniendo mucha comida Paramos, construir calle Vamos a construir calle por aquí Bueno, es que si no... Creo que de esta forma estamos gastando madera. Y si salimos desde aquí... Dos... Vale, primero construyo esto... Y luego construyo... Hasta la siguiente intersección. Así son seis... Nos hemos gastado ocho, entonces... Vale, podemos meter carpas y metemos... Una carpa que hay en construcción... Vale, una carpa aquí... Y otra carpa aquí... Vale... Ok Reservas de cajones de madera agotadas ¿Dónde? Vale, a ver, paramos, poco a poco Paciente asustado Un miembro de la población se encuentra en las puertas de la muerte Y aún así se niega que le amputemos la pierna No creo que cambie de opinión Y la gangrena lo matará en cuestión de horas Que le amputen la pierna esta, esta, esta no la sabemos Vale eh, Más madera, más madera, señores Más madera eh, Paramos, me estoy agobiando Organicémonos a Acero Madera 1, 2, 3 Vale, vamos a salvar ingenieros Vale, 14 personas ahí recogiendo madera Y vamos a meter aquí Vale, no vamos a mandar solo a una persona para allá Vamos a sacar a varias personitas Vale, perfecto Ok, reanudamos ¿Por qué esto está parado en funcionamiento? No se puede renovar la producción, requiere comida cruda. Ah, vale. Bueno, o sea, vale, sí, tiene sentido. Pero, ¿y la gente no come? Pasando hambre. Esta persona lleva tiempo sin comer. ¿Por qué? ¡Ojo! ¡Ojo! Ah, vale, que ya tenemos lo de la recolección acelerada Perfecto Ahora vamos a meter Es que creo que voy a meter la calefacción Esto de la caldera me pinta mucho Bueno, no, vamos a centrarnos Vamos a centrarnos, tambor de extracción Vale, con esto empezamos a sacar eh, Carbón Y nos viene genial Vale, así que Con esto construimos Las carpas ya están en su sitio Recursos aserradero no hay calles adyacentes. Vale, tenemos que... Vale, sí, vamos a quitar estas tres personas de aquí. Vamos a meter estas tres personas aquí. Vale. Y vamos a meter calle para acá. Cinco de madera. Vale, y estiramos la calle. Y meteremos aquí el aserradero con su... Uy, pero ¿por qué no viene la gente a comer? Promesa de refugio cumplida. Todo el mundo se sienta alivado viviendo bajo techo, por muy endeble que este sea. Vale, vale, vale. Bueno, está bien. Hemos construido estas dos casitas. Vale. Es que me parece súper raro. Esto quedan... No, nah, quedan 15. Vale, esto está a, cabo... a punto de acabarse. Esta pila de carbón también. Pila de carbón. Ah, si a más hijo de acero. Vale. Ojo, ¿qué ha pasado? Ah, vale, fin de turno. Oh, uh, ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Problema de la asistencia médica. Algunos ciudadanos están preocupados porque el un número de enfermos sin tratar. Te exigen que te ocupes del problema. abrir un puesto médico. Vale, vamos a abrir un nuevo puesto médico. Salud. Puesto médico, 25 de madera. Vale, Vale, vamos a acelerar un poquito todo. ¡Ah! Oh, claro, no tenemos... Vale, vamos a hacer que la gente vuelva al trabajo. Al menos. Uh, uh, ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Bien, bien, bien. bien Los supervivientes han llegado a la ciudad. Señor si grupo de supervivientes han llegado a la ciudad. Están cansados. necesitan un lugar para descansar, algo para comer y quizás atención médica, pero están dispuestos a echarnos una mano en la medida de lo posible. Vale, ¡Fu! fu, fu, fu, fu, fu, fu. Vale. Ok. A ver. Paramos. Paramos, paramos, paramos paramos Un nuevo puesto mítico Aquí Vale, eso, eso va a estar claro Además, no tenemos madera Perfecto Vale, ok, reanudamos Al 2 Claro, ha parado todo el mundo de trabajar Vale, hasta mañana no podemos hacer nada Ok, la previsión es Meter un puesto de recolección Y el aserradero Ahora se supone que recogemos material a toda pastilla. Entonces, meter aquí un puesto de recolección, el aserradero. Y que, pues, bueno que nos pongamos aquí a recoger. Pff, a muerte. ¿Vale? Ok, aquí vamos a meter. Cinco ingenieros. Perfecto. Promesa de atención médica, se ayuda a los enfermos. Tanto ellos como sus familias están agradecidos. Maravilloso. ¿Esto está trabajando o tiene frío? Riesgo de enfermar. Bajo. El problema va a ser si. Si tenemos alguna ola de frío Nos vamos al garete Vale Vamos a meter otro puesto de Otra cabaña de cazadores para sacar comida Porque si no, va a ser horroroso Eso va a ser un, un must Vale, la gente ya no pasa hambre Vale, dentro de poco Vamos a poder meter el cementerio Lo meteremos, lo añadiremos por aquí En el círculo exterior, que como, al fin y al cabo Como esto es para enviarlo y dejarlo pasar Uff, la gente se pone Enferma, eh Uh, no sé qué ha ocurrido. Ok. Sin hogar. Al por tres. Vale, maravilloso. Cajones de madera agotados. Vale. ¿No tenemos más cajones de madera? Sí. Vale, vamos a meter aquí a todo el mundo. Eh, eh, eh. Vale, estamos empezando a agotar los... Los recursos Vale, vamos a meter aquí Todos los ingenieros habidos y por haber Y con esto Vamos a sacar El aserradero No hay calles adyacentes, ahora sí Pero debería estar rollo aquí Vale, a ver, al 1, despacito, con buena letra. Vamos a construir una calle, vamos a pasarla para allá. Vale, y gastamos 6, perfecto. Vale. Ya, hijo de aceros agotadas. Vale, ok, ¿qué más? Vale, ok, vamos a sacar de aquí, entonces... Vale, pila de carbón agotadas Vale, pues aquí Vale, perfecto Vale, vale, vale, vale, vale Ya tenemos el aserradero Vale, ok, aserradero Aquí Troco todo bien plantado Además, le vamos a meter al ladito Un puesto de recolección En este lado Me gusta Creo, creo que deberían generarlo De un edificio importante Destruirás una o más fuentes de recursos No hay calles adyacentes Vale, ok, vamos a ponerlo aquí Yo entiendo que esto Bueno, vamos a esperarnos Vamos a esperarnos, ojo Vale, tambor de extracción, vale, ahora, ahora, ahora Del árbol tecnológico, qué es lo siguiente Que vamos a coger, las calderas La caldera Que hace, es un pequeño Punto Externo de calefacción Estos son 10 de madera Que lo tenemos de sobra Y 20 de acero cada uno Entonces esto lo pondremos en pequeños sitios Centrados que tengamos nosotros localizados Que nos sirvan Libro de leyes Vale, ahora vamos a buscar el cementerio Exacto Vamos a firmar el cementerio Y vamos a construir el cementerio Cementerio, vale En parla de esto Necesitamos calle Pues le construimos un poco de calle Ahí Cuatro de madera, vale Y lo construimos aquí Bien alejado no hay Calle en construcción Calle en construcción Lo pegamos aquí Vale, lo voy a pegar ahí vale el carbón está bien una cabaña de otra cabaña de cazadores vamos a necesitar una otra agradecimiento alguien dijo una otra la residencia dice gracias con todo el trabajo que tenemos que realizar es muy difícil para las familias cuidar de los inválidos como es debido los lugares como este nos resultan de gran ayuda me vale, alegra haber podido ayudar bien vale vale ostras nos vamos a desbordar con la esperanza vamos bien y eso me gusta vale ya estamos al 1 eh, la extracción de madera cómo va Vamos a meter ingenieros. Los ingenieros que aceleran el trabajo muchísimo, eh. Y se nota. Vale, cabaña de cazadores, comida. Ah, no, 20 de madera hace falta aquí. Vale, vale. Bueno, al 2. Adelantamos. Y claro, es que conforme vayamos consumiendo recursos, vamos añadiendo gente aquí. Y ya está. A más hijo de hacer agotado. 10. Vale. Cementerio establecido. Se ha establecido el cementerio. A nuestros muertos podrán descansar en paz. Perfecto. Aumenta la esperanza, baja el descontento. Muy bien. Vale, tiempo para descansar. 27 de madera. Problema de la vivienda sin techo. La gente está conclusivamente preocupada por la falta de techo. Se están poniendo enfermos por dormir al raso. Prometo refugios. Dios, qué claro, tenemos muchísima peña. Ahora no puedo. Vale, vamos a meter la cabaña de cazadores. Aquí, que está bien, que esté lejos, no importa. Vale, y aquí vamos a asignar gente, pero nada, en cuanto se acabe de construir. 10 personas. Vale, vamos a meter aquí. Tres, tres ingenieros, está bien. Ah, recogen madera directamente. ¡Oh, perfecto! La pregunta es... ¿Se consume? Porque es que si se consume... ...vamos a tener un problema global... ...con la madera. O sea, que sea finita... ...es horrorosa para nosotros. Eh, un poquito de calor, ¿no? Para construir esto, señores. Vale... Cero Hay cero Trabajadores disponibles Para esto Wow No, es que de la pila de carbón Ay, Hay que meter mucha gente en la comida Porque si no nos vamos a morir de hambre pero eso es indispensable. La comida es, pero bueno, 100%. ¿Aquí cómo vamos, mi gente? La vale, estamos ya con la caldera. Habrá que meter dentro de poco el tambor de extracción. Vale. ¿El tambor de extracción cuánto nos cuesta colocarlo? 15 de madera. La cosa es dónde. ¿Dónde hay que ir a colocarlo? Vale. Probablemente meteremos una de las calderas por aquí Para ir ya irradiando zonas Y teniendo zonas de, de calefacción Sí, y, y al lado del puesto médico Esto será súper importante A ver si podemos pillar No sé el área que tiene de calefacción Pero a ver si podemos pillar estas dos eh, Carpas y el, y el puesto médico Eso sería lo, lo ideal Vale, vale, vale turu, Son las 3 de la mañana Ojo Vale, a ver qué ha pasado Una nota de agradecimiento Dejaron una nota para, que el, para el médico que realizó la amputación al paciente asustado Dice Muchas gracias, sufrí un dolor inque, indecible Y me encontraba cegado por el miedo Mi decisión me, habí, me habría condenado Puede que ahora esté pero al menos podré vivir Fue lo correcto Vale, maravilloso cuatro de la, Joder, una nota a las 4 de la mañana, hijo mío No podías dormir, eh las cosas están yendo bien, deberíamos darle las gracias al capitán Eso, eso, eso Así me gusta, que se reconozca mi trabajo Venga Uy ¿Por qué hay solo dos trabajadores aquí? Bueno, a ver, yo qué sé Veremos cómo va la madera Venga, un poquito Eso es Vale, ya hemos empezado a recolectar Me gusta, me gusta 40 vale 15 vale, vale, vale con 15 ya tenemos el tambor de extracción la duda es ¿dónde va el tambor de extracción? jaja es que no sé si va aquí a ver, vamos a pararlo vamos a mirar esto y en el árbol tecnológico aquí en los recursos mina de carbón a vapor vale tambor de extracción a vapor Acerradera aserradera a vapor, fundición a vapor. Tengo muchas dudas de, de, de cómo funciona esto. Entiendo que esto lo pongo en cualquier sitio y ya lo hago funcionar. Entiendo que sí. Podríamos investigar esto. ¿Qué vale en la mesa de dibujo? 50 de madre tú. Vale. Ok, pues vamos a meter el tambor de extracción aquí. Vale, sí, vamos a meter el tambor de extracción aquí. Mal porque no nos queda sitio. Y luego necesitaremos el puesto de recolección. Uh, caldera de vapor. Y, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¿Qué más vamos a hacer que esta gente investigue? Eh, la fundición, ¿no? Ya por descarte. Para extraer acero. Comida, salud y refugio. Es que está me tienta mucho para meter el invernadero, ¿eh? Mejor de puestos médicos. Un barracón. Salud y refugio. El barracón está muy bien. Está muy bien. Pua. Vale. Despacito y con buena letra. Vamos para adelante. A ver. La gente, los ingenieros del taller, todos fuera Venga Ah, no puedo meter ingenieros aquí, es verdad eh, eh, eh. Vale, vamos a meterlos aquí Vale ¿Qué más vamos a querer? Ah, el puesto de recolección, cierto Y claro, la clave es ponerlo aquí o la idea es ponerla aquí. Porque se supone que esto va a generar los depósitos cerquita de. De esto. Vale, además, además, además. Uy, uy, uy, que estamos girando por otro lado. Salud, comida, tecnología, caldera de vapor. Esto es. Tiene buena área. Tiene buena área, ¿eh? Vale, o sea, con el área que tiene, vamos a estirar esta pequeña calle hacia acá. Vale Y ahora De aquí Hacia acá ¿Ocupa espacio la caldera? Es muy buena pregunta Vale Aquí es maravillosamente útil Oh, ¿qué ha pasado aquí? La suplica suplicado a un niño Capitán, hemos encontrado a un niño helado hasta los huesos en el cementerio Junto a una tumba reciente Quiere que convoques a todo el mundo a una reunión de emergencia Dice que si le haces Su madre se despertará para acudir a la llamada Debe aceptar su perdida no. No, no puede estar así Yo lo siento, chiquillo, pero es lo que hay Es el futuro que te ha tocado vivir Y no queda... Es crudo, ¿no? Porque es crudo Pero, epa, vale A ver, teníamos ingenieros por ahí sueltos Uh, porque tenemos trabajadores? Oh, oh, oh, que se ha, se ha agotado un recurso y no sé cuál es. Ah, ah, ah, ah. Pues no, lo sé, la verdad es que me pilla. Pila. Uy, ¿cuánto ingeniero hay de aquí, tú? Ah, vale. La com es que la comida es prioritaria, 100%. 100%. La caldera, bueno, está construyéndose ahí. Cementerio. Al puesto de recolección hace falta gente que vaya. Vale, de momento tenemos mucho, mucho, mucho carbón. Bueno, está bien. No, nunca es suficiente. Vale. Time off. 50, vale, vamos a la baliza Vamos a generar un equipo de exploración Porque nos hace falta Esperando, ¿dónde lo vamos a mandar? Aquí 22 horas para llegar Podemos ir aquí 6 horas, 20 horas Los restos de un campamento leer diario Ah, vale, esto, vale, ok. Eso fue la, la expedición que hicimos en su momento. 22 horas, es muchísimo, es muchísimo, pero bueno, veremos. ¿Vale? Ya están en camino, perfecto. Ahora bien, ¿qué, vamos a, qué, vamos a gest... ¿Qué, qué más vamos a gestionar? ¿Podemos meter mesas de dibujo? A ver. La fundición... Calefactores... No, calefactores es que no me interesa por el momento. Esto esto es muy buena pregunta. ¿Estas mesas de dibujo es lo mismo? 50 de madera. ¿Todas son... ¿Cuestan lo mismo? Sí, sí, sí. Vale, pues nada. Vamos a meter la fundición. 10. Terminal de los yacimientos subterráneos... Y lo procesa por tener hasta 40 de acero por día normal... Emplear ingenieros... Eh, a ver... Hijo mío... Vale... Ahora y ahora sí que puedes... Vale... Ok... ¡Oh! No tengo 10 de madera... ¿En serio? Sí, no hay 10 de madera Bueno, no importa ok Vale, pues nada Estando donde estamos Lo vamos a parar aquí Yo creo que hemos llegado a nuestro objetivo O sea, tenemos gente trabajando aquí en el carbón En el tambor de sección Tenemos gente trabajando aquí en el aserradero Y está muy bien Tenemos aquí, bueno, vamos a sacar ahora el, el puesto de recolección Y nada, una vez tengamos eso Continuaremos explorando Hemos mandado una segunda expedición porque la, pri la primera nos ha muerto aquí en la cueva. Y. Vamos a, vamos a ir al refugio. A ver qué tienen allí. Y bueno, nada. Continu continuaremos explorando, investigando. Y a ver si podemos hacer tanto. Bueno, mira. Ah, mira. Ya tenemos aquí la caldera de labor. Perfecto. Maravilloso. Nada. Lo dicho. Uh. Bueno, se puede modificar, no lo sé, ya jugaremos con la caldera de vapor a ver qué tal, pero bueno, aquí meteremos carpas nuevas y demás para que la gente se tenga refugio. Así que lo dicho, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kiwi, a Kiwi como a mí, que van a estar los dos en la descripción. También recordad, seguidnos en Twitch, abrimos directo normalmente todos los miércoles sobre las 7, 7 y media. Eh, enchufamos, estamos ahí charlando un ratito con vosotros y ya por último eh, no, bueno, nos ponemos a jugar a, a lo que surja también